La Navidad es un día festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. En general, una de las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo, en especial de utilizados objetos como regalos y alimentos. Y en Navidad para felicitar a los familiares, amigos y seres queridos. Y también queremos desearles es un feliz Navidad a todas aquellas personas que están mirando en nuestro haberlos programando en vivo de Youtube. Y hey, bienvenidos una vez más este relato del público la sección. Donde es navidad todos los días de años antes de comenzar este video te recordamos una vez más que subimos nuevo video a los fines de semana lunes a viernes después de la medianoche así que suscribirte y activar la campanita que sea un habitante más de este mundo creepizeta. hola qué tal lo saluda su amigo de su jefe de este canal sin más preámbulos comencemos recorre el video mismo. En un pueblo muy lejano, más lejano de lo que puedas imaginar, existía un misterioso personaje conocido como el ladrón de Navidad. Este hombre tenía una vida normal, un empleo normal, pero solo le faltaba una cosa. Una familia con quien compartir la Navidad. No se sabe si este hombre no fue capaz de armar una familia, tenía mala suerte con las mujeres, o simplemente odiaba a las personas. Pero una cosa era segura. Odiaba la Navidad, y la época de fiesta. Incapaz de sentir empatía, o felicidad, decidió arruinar la fiesta de cualquiera que se atravesara en su camino. Desde robar comida, hasta los regalos de los árboles. Como cierta versión tridimensional de una película, que todos conocen. Era el día 23, a la noche. Una hora faltaba, para el día 24. Habiendo terminado su plan, se preparó para ir a dormir. A las 0 horas del día 24, sonó el despertador lado y pensando de que ya era de mañana, se levantó, y vio algo, que le heló la sangre. Frente a él, se habían aparecido tres fantasmas. El fantasma de las navidades pasadas, el de las presentes, y por último el de las futuras. Como si dioses del tiempo se trataran y sin decir una sola palabra, lo llevaron a la puerta de la entrada. Primero fue con el fantasma de las navidades pasadas. Al cruzar la puerta, y como de películas se tratasen, le mostró, un montaje de familias, aparentemente felices, celebrando la Navidad. Estas imágenes, lo llenaron de envidia, y pidió salir. El fantasma, sin poder hablar, o mostrar expresión alguna, hizo caso, y lo llevó hasta la puerta. El ladrón le preguntó, ¿Quiénes son ustedes? Reaccionando a la pregunta, el fantasma de las Navidades presentes, lo toma de la mano, y lo lleva a la puerta. En su interior, vio otro montaje. Pero este era diferente. Las imágenes, eran de familias perplejas, aparentemente, que habían sido robadas, hoy mismo. Crímenes que aún no había cometido, pero que cometería en el futuro. Su reacción, ya no reflejaba envidia, pero tampoco estaba satisfecho. Su rostro, solo reflejaba perplejidad. El fantasma, lo vio de nuevo hasta la puerta. Dentro de la casa, volvió a ver a los fantasmas, y les dijo, ¿por qué me muestran esto? Sé que quería que sintieran lo mismo que yo, pero, ¿es lo que realmente quiero? El fantasma de las navidades futuras, intentando responder a esa pregunta, lo toma de la mano, y lo lleva hacia la puerta. Sabiendo con lo que se iba a encontrar, vio el montaje, y empezó a llorar. Las imágenes, reflejaban a las personas viviendo su propia realidad, todas las personas, estaban solas y tristes. Como le había pasado, en todas sus navidades. Con lágrimas en los ojos, volvió a la entrada de su casa. echándose a llorar, dijo, por favor, no más. Sé que quería hacerles daño, que sientan lo que siento, pero no quiero destruir familias. Por favor, no quiero que esto, le pase a nadie más. Los fantasmas, compadeciéndose de las palabras del hombre, les respondieron, entonces, aprendiste la lección. El ladrón, ahora, arrepentido, vio a los fantasmas, que de repente, se convirtieron en ángeles. Un cuarto ángel, de forma femenina, salió de la puerta, y le dijo: Ahora lo entendiste. Esas personas de ahí, no sufrieron por tu culpa. Sino, que no entendieron el significado de la Navidad. ¿Lo entiendes? Cautivado por la luminosidad del ángel, tirándose al suelo llorando, y le dice: Si sí, ahora lo entiendo. No necesitas robar para llamar la atención de los demás. Con buenas acciones, por más pequeñas que sean, puedes hacer la diferencia. Pocas personas lo aceptarán, pero esas personas son las que valen la pena. Ya no es necesario que te encierres. Vive la Navidad y realiza buenas acciones. El ladrón llorando, dice, sí, lo haré. El ángel le dice, tomaremos tu promesa. Toma nuestra bendición y celebra esta Navidad. Los ángeles desaparecieron en un destello de luz. El ladrón, ya revivido, despertó. Era el día 24, y el hombre renacido se dedicó a hacer obras de bien durante todo el día. Pronto estas acciones tendrían su recompensa. El 24, y al minuto que sean las 0 horas del día 25, se escucha que alguien tocaba la puerta. Por cabeza, abrió la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre vestido de rojo, con palpa blanca, llevando un burro rojo y una bolsa blanca en la espalda. El hombre vestido de rojo, le dijo, Feliz Navidad. Me dijeron que fuiste un hombre bueno durante todo el día, así que vine a visitarte. El hombre llorando, le dio un abrazo que parecía que nunca lo había soltado. Era la primera Navidad que lo pasaba con alguien. Un hermoso recuerdo que quedaría en su memoria para siempre. Santa Claus, one gift's enough for all of us, we made this outside and out twice, we only one gift tonight, bring peace on earth for everyone, everywhere, Santa Claus, Santa Claus, one gift's enough for all of us, Santa Claus, Santa Claus, one gift's enough for all of us, we don't need Cuéntanos favor qué te parecieron estas historias. de like, eh, que comparte nuestro video. Si a ti te gusta esta clase de contenido, suscríbete a mí. Me encuentran en todas partes como Seralmon Redfield en Instagram. Búscame como Sai Redfield1995. Suscríbete, mundo z como Arturo espectral 3014 en Benjeance. Si es que no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido, yo soy Super Gil. Ah, mentira. Señora en cuenta historias de terror. Nos vemos después. Adiós. Bye bye.